키一下. Soy Marta, soy Mía, soy Patri, soy Inma y os vamos a hablar sobre la enfermedad de rendu jueve Hola, Hola, me llamo Antonio y tengo la enfermedad de rendu jueve y, y, y, y os voy a contar mi historia. Hola, soy Lucía Molina y soy mamá de un niño con una enfermedad de rendu osler Es una enfermedad genética hereditaria 50-50 y tiene unos cuatro genes mutados. Es que consiste en malformaciones que les pueden aparecer o en el cerebro o en el pulmón o en el gastrointestinal. El problema de esta enfermedad es que es una enfermedad rara. Yo pedí que me derivaran del Hospital de la FEM para que lo viera un especialista. Y como no es una enfermedad investigada, eh, Antonio ha sido como pionero en todo. Se empezaron a hacerle eh, embolizaciones a nivel pulmonar eh, en el hospital, pero se dieron cuenta que en una persona mayor la embolización sí que era una terapia que funcionaba, pero en un niño, al estar en crecimiento, eh, le embolizaban una vena y a los tres meses se volvía a producir otra malformación. Entonces ya me mandaron a lo que es trasplante pulmonar. Entonces la única opción que tenía Antonio era el trasplante pulmonar. Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Tú te acuerdas? No. Vale, pues Antonio empezó con síntomas cuando tenía tres años. Empezó a ponerse moradito en los labios. Entonces yo estuve leyendo por internet me ponía todo que era problemas de corazón. Entonces ya nos fuimos a un cardiólogo de pago, el doctor Carrasco, y nos mandó a la fe a hacerle las pruebas. Y allí ya nos dijeron, cuando le hicieron cateterismo, ya se vio que tenía fuga de oxígeno en los pulmones. Y ya nos fueron haciendo pruebas y se nos diagnosticó un posible Rendu Bueno, pues no te lo crees. Tú tienes un hijo y te piensas que te va a salir todo bien y es cuando te dicen lo de la enfermedad y te sientes un poco culpable. Y eh, aceptaron lo peor para una madre, que te digan que el niño está enfermo. Mm, no. no. ¿No? No. Lo único que pedí, la discapacidad, que allí entramos los dos, él, él ya iba en silla de ruedas porque dejó de caminar, porque la saturación desde un principio empezó a 84 y ya le bajó casi al 68% de saturación. Lo que pasa es que te dan la discapacidad del 33% y, ya, y tú lo, que, lo único que buscas es una explicación de por qué el niño tiene una discapacidad. Y la chica, la psicóloga me dijo, dice, nadie se espera tener un niño discapacitado y es la verdad. Pues, ¿Cómo estabas tú en casa? Bueno. Ah, ¿qué te pasaba? Que me dolía un montón de... El pechito. ...y no podías respirar, y no comías... ...y me salía sangre en la nariz... ...¡Naranja! Él pedía naranjas... Él quería unos pulmones naranjas... ¿Y qué te pasó cuando te, te durmieron y te pusieron los pulmones... ...cuando te despertaste, qué te pasó? ¿Qué te diste cuenta? Que no llevaba la... el, oxígeno. el oxígeno... Si tuviera que conceder un, un deseo a mi hijo... ...que el pulmón le durara toda la vida... ...puesto la familia del donante... Que yo veo que es una situación muy dura el perder un hijo y tener la decisión de donar órganos. Y gracias a esa familia nosotros ahora estamos aquí y podemos tener una vida digna y feliz. Infórmate sobre las enfermedades raras. Colabora en la investigación. Hazte donante de órganos. Puedes salvar vidas.